El del otro día. Suelecito. Sí, sí, sí. coño, tío. No puedo. Que no está aquí. Hola. ¿Qué encontrará el objeto el primero, ese. ¿Eh? escucha. ¿Dónde estará? No sé dónde va. No sé dónde está, ¿vale? No tengo ni idea. Vamos a hacer una cosa, tío. Vamos, vamos a unirnos. ¡Ey! Bueno, eh, esta zona es bastante grande. Hay muchos cuartos. ¡Hola, Flow! ¡Hola! Lo bueno, no te alejes, vale mucho. Sí, oh. bueno, Chío. Esta es la parte de arriba. Pero bueno, no vamos a ir, no ir Flow a la de arriba. Porque. ¡Uf! Bueno, en teoría no hay nada, no hay nada importante. Es decir, no hay ningún cuarto ni nada. <coughs> Si es verdad que te que siento algo y puede ser que el objeto esté por aquí, puede ser que esté por aquí. Siento algo bastante extraño, que es lo que sentía vale cuando encontré las otras velas, algo parecido. Así que bueno, vamos a... Recuerden que si este objeto creo que va a ser una vela, como las otras. Sí. Porque cada vez que enciendo una vela, pues bueno, tengo visiones y me lleva <coughs> al siguiente punto. Vale. Si ven algo extraño, chicos, dejadlo en la caja de comentarios. Aquí un flow, ¿vale? Está. ¿Qué va? la misma cosa? Las raíces crecen negras como si estuvieran pudriendo lo que es la planta, ¿lo ves? ¿Eh? La parte de abajo, ¿eh? Sí, no como, no lo toques, pues, por si acaso, no como tierra normal, sino <coughs> negro, ¿lo ves? Sí. En todas, ¿por qué? A ver. No entiendo. No sé, puede ser que la tierra. Sí, pero solamente donde crece la planta. Qué casualidad, ¿no? Sí. Bueno, de todas formas yo me acuerdo que esta zona estaba mucho más verde Ahora es como menos hierpa, ¿no? Bueno, vamos a seguir. No me es ¿Qué es eso? que es, tío? Pues bueno, no sé, tío, porque esto está negro ¿verdad? está yo siendo como algo negro o... ¿Sí? A ver, y no en la tierra normal A Sino ver, donde crece la planta que que no En la raíz de la planta, ¿no? No ¿Sí, sé, sí? eh, no se puede dejar la información Porque claro, tampoco Digamos que... No, no, ya y bien, ya bien. Estas cosas. Ya me estoy y de una tontería, pero. Vamos a seguir. Es raro. ¿Yo? Mira, Flova, aquí hay como una especie de. ¿Lo ves? Hmm. De figura, como si fuera una persona, un niño ahorcado. ¡Dios! Una estrella. Y aquí hay como, o sea, un ser bastante raro, ¿vale? Como si fuera un demonio. Mira esto. Mira, aquí hay como otro demonio, pero con no. dos, dos caras. Sí, extraterrestre, algo. No tengo ni oh, yeah. idea. O sea, Su Mira esto, extraño, esto mira esto, qué? Es esto. Una mano ahí encima de ¿Eh? una estrella cerrada. Sí, aquí por aquí. Es que eh, en este sitio suelen hacer eh, muchos rituales. Sí, bueno. Entonces, pues, bueno, hay que tener mucho cuidado. Y no tocar nada, ¿vale? Por si acaso. Seguimos hay Un poquito de viento, pero se puede soportar No hay nada, ¿no? Un poquito más, ¿pero? Sí Pues eso, hace un poquito de viento Pero está bien no creo que tenga problemas para, para el tema del audio. ¿Por no, no, aquí hay No. Bueno, seguimos entonces. No me no, de no, no, no, no. Vale, esta es la entrada. Este es el cuarto más grande ¿Pasamos? Vale Flow. este es el cuarto más grande de, de lo que es la zona esta Así que entramos, vamos atrás ¿Vamos por ahí? Sí, a ver qué hay ¿Está cerrado el cuarto? Sí, ¿no? Está bien, deja de necesito, lo, lo lo que lo lo entranas, está necesito luz, No hay ventanas ¿Lo ¿Necesito luz? No Está ahí No, no enfoca, necesito luz yo. Vale. Gracias. Venid, venid. ¿Qué Necesitamos luz, no vemos nada. Vale. Vale. Puede ver jeringuillas en el suelo y clavarnos una. Son órdenes para mí. Vale, gracias. Bueno, porque huele un poquito más. Sí. Vale, venga, seguimos. Recuerden, vale, repito, si ven algo extraño, dejarlo en la caja de comentarios. Yo seguramente eh, que el siguiente objeto va a ser una vela, como. ¿Una sí. sí. Yo sí. creo que sí, vale, tiene pinta que sí. <coughs> Es que nunca, nunca he venido aquí, pero no sé cómo es esto. Ay. Ten cuidado, ¿eh? ¿Cómo te sientes, Flo? No sé, nervioso, porque es que no sé lo que nos vamos a encontrar. Pero tranquilo, es decir, pero... ¿te da miedo el lugar o más o menos? Sí, un poco. ¿Pero, pero... ¿sí, a otro sitio peor? Sí, a otros sitios peores, sí. Lo que estoy es nervioso. Huele ¿Eh? a mierda. Sí. Huele sí. a mierda. Esto parece que lo han puesto aquí en plan como. como para poner, no sé, las chaquetas, no sé, tío, no sé raro, ¿no? El pues sí. ¿eh? Perchero. No sé, no sé. ¿Tenimos? No, no. ¡Ey! ¡El del otro día! ¡Eso es el es ¡Chao, coño, tío! ¡Hola! Encontrará el objeto el primero, dice. Eh, escucha. ¿Dónde estará? No sé dónde va. No sé dónde está, ¿vale? No tengo ni idea. Vamos a hacer una cosa, tío. Va, vamos a unirnos. ¿Dónde va? ¡Oye! que no corra! Te es, tío? tío, espera, sí, que, que quiero hablar contigo. Vamos a llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo, tío, con él, ¿vale? O algo. Primero decidme dónde está. Vale, podemos llegar a un acuerdo, tío. Primero decidme dónde está el objeto que nos puede hacer. Sony.s te tiene manipulado. Ale quítate la máscara ya de una puta vez ya. Yo soy ¿Okay? el, discípulo. el discípulo. El discípulo, me da igual, tío, quien sea. Ya te quieto, tú. Eh, eh, eh, eh, eh. ¿Dónde está? <risa> vale, está buscando el objeto, ¿vale? Está claro. Sí, pues. Está loco. Pues no sé, dímelo tú, ¿dónde está, tío? ¿Dónde, ¿Dónde está el objeto? Que no lo sé, ¡Ey! Ya mira, mira <risa> Está loco. Pero eso ya lo sabíamos. Vez, vez? ¡Tío, para ya de una puta vez. Pero ¡Ey! Pero, qué pega El loco es eh? este. Ah. Que no está, tío. Tiene que estar por aquí, yo sé. Oye, esta habitación es como verde, ¿no? Espérate, siento cosas, vale. Estamos como más cerca del objeto. ¿Qué? Oye, te... Quédate ahí, quédate ahí. ¿Qué? ¿Qué Estás por aquí. Tío, mantén cuidado. Que no, sé. que no. no? Date quieto, todo. tú. Un un de mierda. ¡Se estamos escondiendo! ¡Que no! ¡Que no lo tenemos! ¡Lowe! ¡Lowe, Lowe! ¡Oye! ¡Chayo! ¡Oye! ¡Eh! ¡Sí! ¡Suéltala! ¡Corre, corre, corre! ¡Lowe! ¡Venga! ¡Déjala ahí! está bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Se va! ¡Que se va! ¡Que se viene para ¡Qué ¿Está bien? Sí. ¿Qué haces con la palita? Sí, sí, me ¿Qué haces con la palita? ¿Qué haces lo seguimos ¿Qué Siento el objeto. Siento el puto objeto. Me, me llama. Me llama el objeto. ¿Pero a dónde va? El objeto está para allá. ¿Qué dice? Sí. ¿Vamos? Ya sabes lo que hay, ¿no? No. El búnker. Donde encontré a Sam. Pues vamos, antes de que vaya. Espérate. Está bien lo web. Hay que ir al búnker, ¿vale? El objeto está ahí, o eso creo. Mira, tío. Se me enchocó. Chicos. Seguimos, ¿vale? Vale, vamos. Venga, vamos.